fighting ¡Velocidad a 15 nudos! ¡Aquí está! ¡Todos los robots, hombre, a sus estaciones! <risa> vamos, vamos, rápido, seguen lo máximo de sus circuitos. Hemos estado rastreando ese barco todo el día. Que todavía no hay señales de los secuestradores del barco. ¡Nada! ¡Nada! Mantente alerta, Roll. Sé que Willy aparecerá pronto y cuando lo haga, nosotros lo atraparemos. ¡Claro! ¡Una ballena! ¡Es demasiado grande! Extraño. Esa ballena emite sonidos que nunca escuché. Yo revisaré, Doc. Podrían ser peligrosos, Mega. Quizá es tiempo de poner a prueba mi nuevo aparato de defensa submarina impulsado por una super turbina. ¡Grandioso! Bien, aquí voy. ¡Suelta la capa de neblina, pronto! de máquinas, disminuye la velocidad media. Este banco de niebla puede ser traicionero. Me encanta cuando un plan malvado da resultado. ¿Ah? <risa> Entonces con seguridad odiará esto. ¡Rayos! es Mega Man. Yo piensa atacar a mis robots con un miserable arpón? ¡Ataquen, robots! ¡Destruyen a Mega Man! Bien, maniáticos metálicos, ríndanse o quédense con los tiburones. Creo que no entendieron el punto. Ahora a detener a Willy. ¡Megaman! Oh, ¡Megaman está dentro del submarino! ¡Acábalo! ¡Hey, Megaman! ¿Me recuerdas una explosión del pasado? Uh. Oh. Oh. Oh. ¡Claro, Robin Hood! ¡Mueve de la furia! ¡Megaman! ¡Lancé un torpedo! ¡Está dirigido al laboratorio marino del Dr. Knight! Solo quería que lo supiera. Debo detenerlo. Veamos qué tan rápido puede ir esta cosa. Es hora de cambiar tu curso, amigo. la tripulación del barco. Gracias a Dios está a salvo. Parece que Willy tomó otro barco de combate, doctor. Mejor los recogemos y le informamos al almirante Gilly. Es terrible que Willy haya escapado. Ya hemos perdido cinco buques. No sé, pero tal vez debamos cancelar el primer viaje de nuestro... ...crucero de batalla libertad. No lo cancele, señor. Solo necesita unos cuantos reclutas más en su barco. Una señal de él, Vega. Sé que Willy atacará, Almirante, y cuando él lo haga, lo engancharemos. ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué es eso, chico? Ya veo. Señal de auxilio. Eh... Un con sobrevivientes. Willy debería atacar otro barco. ¡Vamos, Rush! ¡Debemos ayudarnos! bienvenido. ¿Qué pasó? Todos fuimos atacados por robots. Grandes bestias muy peligrosas. Necesitan comida y descanso. Oficial, escóltelos a su cabina. Rayos, llegué a pensar que ya teníamos a Willy. Creo que estamos en el barco equivocado. De Willy funcionó como por encanto. Sí, el tonto azul no sospechó nada. Nos ocuparemos de él. Ahora basta de hablar y tomemos el barco. ¿Qué será, socios? ¿Rendición o uno de estos chicos? pesca que he tenido en días! ¡Qué ratas! ¡Nos engañaron, Mega! ¡Nos tomaron del pelo! Cometieron un grave error y se van a arrepentir. ¡Acabaré con tus circuitos, Guzmán! ¡Has fallado, mega tonto ¡Yo nunca fallo! ¡Nunca, nunca! ¡Tonto eres desecho de metal! ¡Mega no es tonto! ¡Ros no! ¡Suficiente, Guzman! ¡Nadie le hace eso a mi perro! ¿Te importa si corto, Mega? No fallaré esta vez. Lo que sube, oh. finalmente baja. Muy bien, Mega Man. Y bajo por aquí a destruirte. ya está perdiendo tu energía! ¡Roll! No te preocupes, te unirás a ella. Capturamos el barco, Doctor Willy, y un pequeño bono azul con él. De regreso con sus amigos, expreso aéreo. Después lleva el buque a la isla. Como ordene, doctor Willy. Mega Man will be right back after these messages. ¡Megaman! ¿Dónde estás? Estoy volando los no mundanitosos cielos, Doc, y me dirijo hacia usted. ¡Oh, Dios, esto es serio! Perdí mucho poder, necesito carga. Envíeme a Eddie, por favor. Enseguida. ¡Megaman necesita un casco de energía! ¡Pronto! ¡Eddie ensalito! ¡Carga! Mejor, oh, qué día glorioso. Pum, no más, Mega Man. Lástima, voy a extrañar mucho a mi hermano. No estoy muy débil. Un ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! voy por ti, Mega. Corriente de los circuitos 98 amperios. Nivel de pulso normal. Estás como nuevo, Mega. Mira, Mega. Más botes al pero nada del barco desapareció sin dejar rastro. Sí, y Rod también. Tengo que encontrarla. ¿Qué demonios es eso? Todo está listo, pronto. Pronto ningún barco estará, salvo en mi fortaleza flotante de la perdición. Pronto mi nombre quedará en los anales de la historia. Barba Negra, Long John Silver y el Capitán Willy. Hoy los siete mares, mañana el mundo. Enciendan máquinas. Máquinas, marcha atrás, se dirige directo a nosotros. Puerto de radio, en una FOS. No hay señal de ella, Roche. ¡Ah! Está por ahí, ¡Y eso lo sé. Role fuerte como el titanio. ¡Ah! Muy bien, estás recibiendo un mensaje en código Morse. Bajo ataque. Longitud 35. Latitud 28. ¡Volemos! ¡El tanque está lleno con combustible! ¡Uno negro! ¡Y es todo mío! ¡Tráelo pronto! ¡No puede ser! ¡Una poderosa fuerza magnética nos atrae! ¡Circuitos sobrecalentados! ¡Mira! ¡Eso es lo que Willy quiere con todos estos barcos! ¡Forcemos nuestra entrada en ese monstruo metálico y destruyámoslo! ¡Atrapamos un pez grande, broto! y es tan solo el comienzo! ¡Ahora nada podrá impedir que asolemos las vías marítimas de los barcos! Tal vez, excepto por Mega Man. ¿Mega Man? ¡Imposible! Parece que nada de lo que usted haga lo puede detener, Doc. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? 80 cañones láser, 50 lanzamisiles, y <ríe> dos docenas de neutralizadores de fotones. Creo que encontraremos un poco de resistencia, Roger. ¡Entraremos cortando! ¡Hootman! ¡Bootman! ¡Es Mega Man! ¡Destruyanlo a golpes! ¡Vuélvanlo pedazos! ¡Bulverícenlo! ¡Los tenemos! Oh. No. ¡Buen viaje! No. no estuvimos muy cerca, amigo. Baja y acompáñanos en la fiesta, va a ser una explosión. Estamos atrapados en medio de robots en un feo lugar. ¡Eres Mega Polvo! ¡Toma! ¡Oye, fallaste! Tiene que haber otra entrada a esa cosa. Sí, sí. Sabía que Megaman no podía penetrar mi fortaleza flotante. Ahora, busquemos otro barco, Proto. Nada puede interponerte entre mí y mi buena fortuna. Eso lo veremos, Doctor Willy. <tose> <tose> Los planos del escenario doctor Light. Una transmisión, dos esquemas de la fortaleza de Willy. Apuesto a que es Roll. Así se hace hermana. Se dirigen al norte, hacia esas islas. Mejor cortemos esto circuito con falda, o tendré que cortarte a tu tamaño. Don't go away. We'll be right back after these messages. We now return to Mega Man. Nadie se mete al computador del Dr. Willy. No debes dejar tus juguetes por cualquier parte, Codman. Bien, estamos adentro. Ahora a encontrar a Rolf. Gracias oh. Adiós. ¡Ah! Hola, qué bueno verte, hermanita. va ahí! ¡No del robot, de defectuoso! ¡Mira ese tesoro flotante, pronto! ¡Megaman ha penetrado la fortaleza! ¡Poma! ¡Poma! ¡Poma! Mega ¡Megaman a bordo de mi fortaleza! ¡Imposible! ¡Mi robo hermano no conoce la palabra imposible! Entonces yo se la enseñaré a él. Llamando a todos los robots, destruyan esta mega peste. Oh. Oh. Oh. Oh. Lo revisaré con Doc. Miraré si en los planos hay un camino en lo profundo de este tubo. Doc, ¿ha tenido suerte con esos esquemas? Tengo buenas y malas noticias, Mega. La buena es que una explosión grande de energía plasmática podría sobrecalentar esas turbinas de energía causando oh. una reacción en cadena que podría volar la fortaleza. Sorprendente, ¿y las malas noticias? Tú no tienes suficiente poder. Necesitas más energía de la que tienes en tu cañón de plasma. No se preocupe, Doc. Creo que sé dónde conseguir el resto. ¡Dos, uno! ¡Oh! Me dirijo al cuarto de máquina. Se encuentra el barco que Will secuestró y libéralo. ¡Vamos! No, lo hecho! ¡Listo, Mega! Mega Man, piensa rápido. ¡Hora de volar! No. ¡Gracias por venir! Me gustan los blancos a corta distancia. Mm. A mí también. Ah, oh. Gracias por tu poder, Elegman. ¿Oh? ¡Sorpresa! ¡Tú lo dijiste, Codman! <tose> <tose> <tose> ¡Encuentro de máquinas! ¡Estoy en casa! Oh. ¡Hey, hey, Mega Man! Es como dicen en las películas. ¡Tú golpeas y yo soy quien golpea! ¡No otra vez! <tose> Algunos robots nunca aprenden. No pensé que fuera tu acabar con un robot por la espalda. Lo haré de la forma que tú prefieras. Tú y yo, uno contra uno y sin armas. Muy bien, sin armas. ¡No! ¡Acábalo! Si el corte a tu arma tendrá suficiente poder plasmático para sobrecargar las turbinas. Vaya vale, hermanito, veo que has estado practicando. ¡Ey! ¡Dijimos que sin armas! que acaso nadie te lo ha dicho? ¡Los robots honestos se acabaron! ¿Te equivocas en cuanto a que los robots honestos no duran? Tal vez deberías pensar en ser uno. ¡Ahora tengo todo el poder plasmático que necesito! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Ros va a ¡Estamos en camino, Megan! ¿No quieres unirte? Lo siento, Megaman, pero estoy programado para el lado malo. Bien, y salió con un asombroso estallido. Wow, wow, wow. Bueno, ahora que los mares son seguros otra vez, podemos ver las ballenas con tranquilidad. Sí, son realmente hermosas. Oh. Wow, wow, wow. Mega. <tose> A Rosy le encanta observar ballenas de cerca y personalmente. Stay tuned. We'll be right back after these messages.